No, no, señores, continuamos. Ya pura pinta! Y es que reaparece Aliani García luego de videos sobre intento de suicidio. Y es que la artista urbana Aliani García, mejor conocida como Aliani G, reaparece con una imagen muy diferente luego de un video donde ella anunciaba que iba a intentar contra su vida. La artista llamó tanto la atención que hasta la doctora Ana Simo se ofreció darle ayuda psicológica para que superara esa crisis que le estaba afectando. Sé lo que hice para merecerme un público que me quiera tanto así. Bueno, yo les devolveré ese cariño. Leí todos sus mensajes. Gracias por darme la fuerza. Ahora a trabajar. Dios les bendiga, comentó Yanni García. Eh, yo lo dije aquí al principio, que esa muchacha, eso era un... Eso era ah, para llamar la atención. Ella iba a poner de relajo a la doctora y la puso, porque eso fue un relajo. que ¿Esta muchacha? ¿Qué va a hacer? Ha querido pegarse a la fuerza. ¿no? Ha querido pegarse a la fuerza, por eso es que yo digo: del un principio, mal manejo también. Un mal manejo. Porque por eso es que yo digo: del tema, de ahí debieron seguir. Porque cuando son esos temas así, que, que no son compositores, usted inmediatamente, el manejador, tiene que buscar un compositor. Ven, un, lado, un productor, bueno, ven. Entonces hacen un equipo. Claro. Pero, pero ella se ha empeñado en mostrar su cuerpo, que se le va la cosa el artista y, y andar de nuevo, es otra cosa. Sí, sí, sí. No, Ella ella ya no vende lo que es el altitaje, sino vende la figura, el morbo y ese tipo de cosas. Ella ha querido eh, eh, meter su, su, su altitaje a la gente por los ojos de esta manera, buscando sonido, poniendo de relajo a gente. ¿Tú me entiendes? Y ya nosotros le conocemos eso y por eso no le creemos eso de que ella quería suicidarse. ¿Cómo va a querer ella suicidarse? eso es algo ya cuando una gente quiere suicidarse ya cuando no puede más tiene deuda yo, yo, tiene problemas pero que esto se, se está poniendo están poniendo a la gente de relajo tuertita con, con, con esta cosa con esta cosa todo estos líos que ella cantaba bien y nadie le puso y por eso puso a cantar con Ella lo dijo una vez, si yo me acuerdo, pero que, que si usted no si usted no progresa como artista, yo hay más cosas que hacer, usted puede ser promotor musical, usted puede ser comunicador, usted puede ser camarógrafo, editar video obligado a ser artista. Porque modelo, si, modelo, si usted se ser. lanza como artista y usted no puede llegar o, o se le hace difícil no, porque haga ella otra llegó. cosa. Ella llegó, ¿qué? Ella pegó dos canciones, ya llegó, lo que no hubo fue manejo. Manejo. No hubo manejo porque ella pegó, ¿quién oh, no? Entonces, pero. se metió, entonces, eh, a veces, por, por querer abarcar todo, no se dejan manejar, ese es el problema, no hay disciplina para manejo, un manejador es porque tu papá o tu mamá, es lo que él quiera que se va a hacer, porque es un tipo un profesional, ¿no, entiendes? no es un loco viejo, ¿Claro? Quiere, no mire todo así, usted tiene que decirle buenos días todos los días a la televisión, y esto así, esto así, tiene que dar ese manejar, y si cogió un pique, y hice para el baño a gritar, callado, pero lo están manejando, lo pone en prueba, no seis meses este manejador y ve los frutos, le está dando dinero, ¿ya? entonces ¿Tú crees que a los lo focos cuando coge un artista de esos, tú crees que es riéndose con él? ¿Qué va? No, eso es dándole por la cabeza para que usted coja, porque los negocios son así, usted no puede ser irresponsable, si a las 8 en, en, en un canal de televisión usted tiene que estar ahí dos minutos antes o par de minutos antes, no importa quién sea, porque si el productor dijo que usted no va para, para el aire, no va. ¿Cuánto duró Antonio Santos sin ir a, a, a, a Telemicro? Ah, porque el que sabía ahí era eh, o me de en lo de él saber él. a en la página mía yo subo lo que yo quiera, porque es mío y ya no si cambia. yo tengo trabajadores es ¿eh? lo que yo diga claro, ¿Entiendes? se entra en debate en situaciones, y ya mira que tú opinas opiniones, pues no es que usted va a venir a faltarle respeto a un canal y, un, y una tipa con baja, baja autoestima porque se ha hecho sí. mucha cirugía un, tú sabes, ella es, es, es, eso de la música lo ha filtrado a ella ese tipo de cosas. Porque ella es como adinerada también, porque ella, ella no anda mal. No, no, y no. tiene 50 páginas de Instagram que vende promo Consigue seguidores, no sé cómo lo hace, con los chismes, consigue seguidores y vende más promo que el entre Eso sí tiene ella. No sé qué ha pasado, porque se la han tumbado. Porque Instagram detecta cuando tú tienes muchas páginas y son tuyas, son de un, de un solo... Que ese es un tipo de cosas también que me imagino que después se van a tocar. Instagram detecta cuando tú tienes mucho, muchos perfiles que son tuyos y no, y no son de otra gente y te tumba. Y ella tenía como 50 páginas para vender promo. <risa> <risa> para ella misma venderse su música. Ella misma subía la, subía la música en 50 páginas. Yo creo que eso fue una de las cosas que le ayudó a ella también a pegarse en su momento. Claro, es una estrategia <risa> también que usan <risa> cuando usted <risa> tiene dinero. <risa> sí. Cuando usted <risa> tiene <risa> dinero, usted tiene un. Porque el, el problema es. A mí, hay, hay muchos jóvenes que tienen mucho talento, pero no tienen la ayuda económica. ¿En qué? en pagar una promo, subirla, sí. ¿Tú entiendes? Ahí se nacional, ahí se un media tour. Y por eso se quedan estancados. Pero hay gente que tiene dinero y no tiene la suerte. Y no tiene la suerte. Tú con Un amigo de ese señor. <ríe> ha tenido todos los millones del mundo. Dos son de aquí, ¿verdad? No. Eh, que no voy a mencionar el nombre para no buscar chisme, <risa> Que tienen millones y millones y no pudieron. Y no, y no. Eso es no, que no me media, media tuya a la luna. No, es que usted no puede no, forzar. Donde ya, no hay. Cuando ella no, no pudo con la música empezó a mostrarse. Ajá, a... exacto. Allá de su cuerpo, en sí, sí, y bañándose y, en jacuzzi. En Igual que esta muchacha que está como deviándose también, Gailen la Molleta. Gailen. Gailen, sí, o Gailen. Se está como deviando. Aunque esa es su naturaleza también a veces de ella, de, de esa mujer. Sí, pero que está como deviando. Rapea oh. bien, y tiene su sim, pero la veo como muy. No voy, no voy, voy de la calle <risa> ¿Cómo de la... Moda porque son todas ¿Eh? todas son ¿Páles son ¿Páles son <risa> ¿Yo, yo, no yo no, no, no, no yo no yo no nadie al medio pero todas. nadie es ciego y todo el mundo sabe que eso ahora lo que se está vendiendo últimamente en las redes es está linda Jailin ella ya subió una foto en estos días bonita si estamos muy bonita ella bebé Sí, este, red, ¿eh? qué dijo este ya que hablamos de Jairlyn ay sacar esa boca y ver, ahora está oh, se, se puso como un maquillaje se puso como un que la vimos tú sabes <ríe> Candy Flow no que ¿Qué ¿Tú no sabes qué no, tú, eh, eh, sí -Candy, realmente Candy Candy es por las redes porque con el marido que mostrando todo y Alessandra ¿no? también eso son, son gente tú me entiendes ah, que me se mira, han tú hecho tú